Habíamos dicho, pero uno tiende a abandonar un tanto, me aculpo, para ver la reacción de más personas y es el tema de los combustibles y su fórmula de aplicación para establecer los precios. La fórmula que se aplica para el Estado establecer los precios en la República Dominicana. Entonces, Ana Degas realiza asamblea por primera vez en San Francisco de Macorís y qué bueno que el sector de quien vende a los consumidores finales el combustible estén preocupados por esto, porque es parte de la carga que tenemos como, como consumidores, aparte de una energía cara, de un Edenorte irreverente y unas reglas que solamente es para ellos, abusando de, del uso de las reglas, asimismo también se abusa con el uso de los combustibles. La tarde de ayer el presidente de Anadega, el, el licenciado Arnulfo Rivas, encabezó la primera asamblea realizada en San Francisco de Macorís en vista de tomar decisiones y acciones ante los reclamos que han venido realizando. Dice, dice que buscan regularizar el precio de los combustibles y frenar la mafia existente en el contrabando de combustible de, en mercados paralelos a sus estaciones. Esto es bien fuerte. Mafias existentes en el contrabando de combustible en mercados paralelos a sus estaciones. Y también que ellos exigen que se le permita, de acuerdo a lo que ellos desean de, del ministro de Industria y Comercio, vender GLP y otros carburantes bajo el mismo techo. Vamos a escuchar las declaraciones y luego venimos con comentarios escuchemos a la alta esfera de navegar del Consejo directivo para que tomar decisiones y acciones con relación a los reclamos que hemos venido encaminando desde por espacio de dos años y medio frente al Ministerio de y Comercio, en reuniones tratando de buscar un equilibrio en el sector de los combustibles con el tema de los combustibles ilegales, irregulares, la mafia que hay operando en un mercado paralelo a nuestras estaciones que se está llevando por ahí los ingresos por impuestos que percibe el propio gobierno y se está llevando los volúmenes de venta de las estaciones y esos son de los temas que se trabajaron con industria y comercio la no permisividad de vender GLP en nuestras estaciones cuando hemos harto demostrado y le hemos entregado al ministerio las resoluciones eh, y requisitos para poder operar de forma dual eso, eso eh, combustible, tanto líquido como gas bajo un mismo techo el tema de la propagación de estaciones ilegales, irregulares, que se han duplicado en el país y que han repartido el pastel entre más y que forman parte de que se nos han llevado los volúmenes y que encadenada a esos tres aspectos se han llevado la operatividad, la rentabilidad de las estaciones y que son de los temas trabajados con industria y comercio. Y que Después de haber sostenido por espacio dos años y medio, como decía al principio, reuniones con ellas puntuales y con un equipo económico, inclusive con asesores económicos del gobierno, estamos en un limbo en este momento. Y se añadió, precisamente en el mes de febrero, la ley 1719 sobre el comercio ilícito, ya ley promulgada, donde tiene aspectos que coartan el libre comercio y la libertad de empresa, y, y, el, y el sector detallista lo hunde más de lo que en este momento estamos. A esos puntos fueron trabajados en una reunión con los, los miembros del Ministerio de Comercio y que el día 20 de febrero en su asamblea dictaminó acudir en masa al Palacio. Todos los miembros de la DEA, donde allá fuimos al Palacio, fuimos recibidos por el Ministro Gustavo Montalvo, quien derivó en cinco reuniones que hicimos en el Palacio en aras de tratar estos temas que el Presidente ordenó, porque así no los hizo saber que fue por impulsión del Presidente, y que tampoco se ha llegado a ninguna conclusión porque el gobierno no tiene la voluntad para, para darle el frente y terminar con la mafia porque hay manos negras por encima que impiden que el gobierno tome la decisión. Sí, o sea que en el Ministerio de Industria y Comercio tenemos un ministro que es la parte facial, pero tenemos un ministro que es el ejecutor, que es el que está eh, estrujando el sector, acabando con, con el sector, emitiendo... Son muy diligentes para, eh, para emitir resoluciones de cobro antojadiza y atropellantes, pero no para ordenar el mercado tal y como las propuestas que fueron aprobadas por ellos y que fueron consensuadas. Y hasta la fecha estamos en este límite. Ana Dega decidió en una reunión de acuerdo a lo que la Asamblea acordó iniciar un movimiento de acciones tendente a hacernos sentir y hacerle ver a esta sociedad y estremecerla. De, lo, de los grandes males que hemos venido denunciando. Y hoy en San Francisco de Macorís, en esta tierra del Nordeste, hacha de guerra de Anadegas, eh, estamos realizando la primera alusión en ese sentido y ya se tomaron decisiones con relación a eso. Y que iniciaremos los próximos días en, conjuntamente con la Federación Dominicana de Comerciantes que se ha unido y nos hemos unido con, con, con, eh, con, conmutativamente esas dos instituciones. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, eh, hay. Hay un sinnúmero de acciones que se van a tomar y dentro de ellas hay, eh, ellos habían anunciado ya paros porque tienen problemas con el Comité Nacional de Salario y la clasificación a la que se, se le ha sometido y nosotros por igual y nosotros con los temas de nosotros, de los combustibles. Entonces, unidos a ellos ya definiremos en esta semana que viene las acciones que vamos a hacer en conjunto con esa Federación Dominicana de Comerciales. Y aquí tenemos un documento muy explícito que se lo queremos entregar a usted y a las demás reuniones que continuaremos realizando semanalmente en las diferentes regiones en aras de hacernos sentir y culminar, después que te, eh, tengamos todas las regiones, regiones visitadas, con un encuentro nacional para ir hasta el Palacio, llegar nuevamente allá y decirle al presidente que lo que él ordenó para que se le buscara solución está en un limbo peor que el que estaba antes. La Hay algo que, que, que, que es recurrente y mucha gente se ha reunido con el presidente, pero terminan al final con que no se está cumpliendo con lo que se acuerda con el presidente. Es común, no es algo nuevo. Porque ese grupo que gobierna no está interesado en y replantearle a la sociedad y que de una vez por todas, aparte del diciembre que nos dieron con dos o tres semanas de, de combustible bajito, que de una vez y por todas el, este Estado deje de tener esa liquidez por, por ese concepto que aparte de que paga por lo que se planificó ese tipo de pago o de cobro, a través del combustible para pagar deuda aparte de que se paga da para que la denuncia que ellos tienen ahí del consultor jurídico de la propia entidad que dice tener una mafia paralela de trasiego de combustible fuera de los que están autorizados a ser los vendedores no les interesa Dejar de percibir o de tener ese sistema de, de renta para particulares engrampado en el poder. Y nosotros pagando la cuava y de un ilus ilusionismo verbal a partir de la declaratoria de que el país es un país de clase media, por el propio presidente. Es una provocación más del Estado Dominicano. Y ojalá que este grupo, este sector, culmine en favor de que haya transparencia en el manejo de la venta de los combustibles, y que frenen la cantidad de estaciones que se están abriendo en todo el territorio nacional, después que pasó del castillo por ahí. Que tiene en el gobierno a la tía, a la hermana, al vecino, a la, a la trabajadora, a, tú lo viste, la, sí, sí, sí, sí, ese muchacho, muy apuesto, habla muy bien, fue arrasando, que entró, y salió, que cuando uno vino a despertar, el que camina o sale a Santiago, sale a la capital, se puede dar cuenta la cantidad de estaciones nuevas que usted no se imaginaba que estaban en construcción. Pero lo grave de esto, Francis, es lo que dice el presidente de ANADEGA, licenciado Anulfo Rivas, que el jurídico de industria y comercio que se llama César Áviles ese conoce el consultor jurídico. Todas las toda la solicitudes de, de Dice él, buenas. dice él, dice él. Es el que tiene la mafia de combustible. Oye eso, francis El consultor jurídico de industria y comercio, César áviles es el que tiene la mafia del combustible. Para que ustedes tengan una idea, el país importa. De combustible, casi 4 mil millones de dólares. Si usted lo multiplica por la tasa, son casi 200 mil millones de pesos todos los wow. años. Con un 1, con medio punto. Óyeme. Es más, con 0.1. Y este hombre, de acuerdo a la denuncia que hace el presidente Diana Vega, tiene una mafia dirigida desde el mismo Ministerio de Industria y Comercio. Grave. Eso es gravísimo. Y en enero, que el petróleo estaba a 59 y algo de peso, el combustible estaba, el que usted y yo compramos, 40 pesos más barato. Hoy está a 40 pesos más caro y apenas el barril de petróleo ha aumentado un dólar con 25 centavos de dólar. Un robo. Y un barril de petróleo da 40, 50 galones de, de combustible. Pero peor aún. Entonces es un robo. Pero peor tantesco aún. Tantesco lo que tiene. En ese punto que tú estableces. Peor aún. Es que nosotros no estamos refinando nada en este país. La refinería no está operando. Hace tiempo. Aquí no llega petróleo en barril. Aquí lo que llega es el producto terminado. Hay una mafia también en el comercio. Claro. Entonces nosotros, como ciudadanos encantados que estamos, porque estamos todos encantados y aplaudiendo, y somos clase media, dijo el presidente. Entonces se trata de mafia, Francia, donde quiera uno se mueva. Es un negocio rentista, rentista para el que está relacionado en esos círculos. Y ciertamente el negocio regulado que, que estas personas son los que lo representan, tienen un beneficio, un 15%, algo así, que si hay algún dueño de estación que pueda llamarnos y darnos la orientación, lo agradeceremos, pero tengo entendido que tienen un 15%. Obviamente que el problema de ellos está, primero, en la cantidad de permisos que se ha dado de forma irregular por, mi, por los mismos jurídicos de ahí, de industria y comercio, porque no ha habido freno y después le tiran la cuava a los ayuntamientos, que son los que deben dar los permisos de uso de suelo, no de operar. Siempre hemos tenido esa confusión. Ah, que el ayuntamiento autorizó una planta en tal sitio el ayuntamiento solamente puede dar autorización a uso de suelo. Y el uso de suelo quiere decir que si usted está en un territorio, territorio donde lo que hay es viviendas, no industrias, ayuntamiento, regidores, tenga un poquito de razonamiento, que hemos tenido esa discusión siempre, el uso de suelo es para transformar o si está en un área agrícola. Es para transformar. Que el área agrícola se va a dejar de producir para instalar una planta ahí. Los criterios. Yo el lunes enseñé lo que era el reglamento de acá, de San Francisco de Macorís. De lo que yo estoy en desacuerdo con ellos. Porque ellos deben hacer esa ese reclamo y esa defensa, porque ellos sí conocen cuál es el negocio y por qué se está cobrando eso. Lo que yo estoy en desacuerdo con ellos es que aparte de todas las estaciones que han instalado en este país, de gas y de L.P. Eh, de gas y de combustible normal, es que también se le permita a las estaciones existentes tener un tanque de gas para vender gas integrado, porque entonces esto sería una bomba de tiempo. Totalmente, totalmente. No espacio ya para poner más estaciones. Pero grave, la rentabilidad de ellos también está en el piso. Lo grave es que este país se administre como una mafia. Mafia por donde quiera. En, en el asunto de la energía. Ahí es que grande el asunto. Ahí es que grande el asunto por todos los recursos que maneja. Mafia en el combustible. Mafia por todos lados, que uno no encuentra ni qué hacer. ¿Dónde habrá que salir con la lámpara de Aladino buscando un hombre justo, buscando un funcionario justo, buscando un administrador de los bienes del Estado justo, equitativo para todos. Donde quiera hay dinero, una mafia. Qué lamentable. Y de enero hacia acá, 40 pesos más al galón de la gasolina. Sin embargo, el precio del petróleo se ha mantenido prácticamente y igual. Y nosotros no estamos refinando nada aquí. Sinceramente, bueno, vamos debemos a... de ponernos en esto y exigir donde sea necesario que se administren bien los bienes del Estado. Bueno, gracias Fulvio. Amables televidentes, saludar a Rosanna López del Aguacate, esa comunidad pujante que nos saluda temprano. Buenos días, saludo a todos. Felicítenme a mi hijo, Alexander, que está de fiesta de cumpleaños mañana sábado. Alexander, que seas un niño, un hombre de bien. Felicidades de parte de nuestro equipo de mañana y muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias, Rosanna. Manténgase ahí, en breve volvemos pronto con las noticias de Vladimir Paula. Esto es De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. La verdad que este país, y ayer, Manuel Sánchez, ex fiscal de aquí, conversábamos en, la, eh, en el Palacio y me dio, dijo, pero ¿y esta provocación que esta gente tiene? La gente que está en el Estado, digo, es la mejor descripción que se puede hacer de lo que el país está viendo y viviendo es una provocación constante, a todos se le está poniendo la mano y se le está dando un matiz de poder a esos sellos de poder que tienen, como si no existiera freno contra quien está en el poder. Y uno de los aspectos fundamentales del Estado social, democrático y de derecho es que haya el respeto mutuo y que el Estado, el que está gobernando, respete las reglas y no intentar hacer lo que le venga en gana cuando lo quieren hacer porque ya precisamente gracias a Dios desde la revolucionaria constitución del 10 a la fecha se formaron los, los organismos necesarios para garantizar ese estado social, democrático y de derecho y todo lo que han hecho desde la ley que yo la critiqué, se están viendo los resultados que hoy el tribunal lo está declarando, artículo por artículo, inconstitucional. Vamos a saludar a un amable televidente que nos llama a esta hora. Buenos días. Buenos días. Se cayó, bueno, se cayó. Llámenos que es importante su llamada. Pues, Fulvio, decía... Ese amigo Manuel, eh, que es una provocación constante. Entonces yo traje a mi... Eso sucede, Francis, cuando se está borracho de poder. Entonces, eh, el profesor Juan Bosch advertía que el Estado no puede mantener un estado de agitación. Porque eso produce reacción. Claro. Y un efecto. Pero aquí hay una mezclatura extraña en la sociedad política partidaria. Porque hay muchos beneficiarios. Beneficiarios de, de etapas de las políticas. Beneficiarios del momento político, que se adhieren a conceptos y pensamientos que son más que beneficiosos, destructivos de la institucionalidad. Porque el que escuchó al organizador del Estado más importante que tenemos, Ventura Camejo, que es el responsable de la administración del Estado, oígame esto, porque hay en la ley y en lo que hace Camejo es el que organiza y vigila la administración pública, porque ese es el encargado de recursos humanos del país. La ley 247 establece el poder ejecutivo. La 107 establece la relación entre ciudadano y el Estado, y el Estado y ciudadano, y entre, ciudad, y entre servidores y servidores. Y esto nos llama poderosamente la atención cuando Ventura Camejo pide, por encima de que hay una limitante constitucional, de que Danilo sea visto en una primaria en su partido eh, Simplemente Francis En este caso se da algo Subgénero Tú tienes Una constitución Que para ellos No es la carta magna Para perseguir Los objetivos personales Es una cosa para interpretarla Y no tienen, eh, no tienen calidad Ni capacidad de interpretación no sé. Porque la ley es la ley eh, y la interpretación en el artículo 174 te lo dice claro la Constitución. El simple hecho de atreverse ya profana la solemnidad y la magnitud de lo que representa la Carta. Entonces, le falta el respeto. Estamos viviendo una agitación, como decía Juan Bosch. Exactamente. Entonces, y una provocación, como dice Manuel Sánchez. Tú unes a eso el Estado de Derecho que se viola constantemente desde el poder ejecutivo a cada ciudadano dominicano y tú vislumbra también las violaciones constantes a la Carta Magna, tú estás hablando de un país en turbulencia democrática, no tiene paz democrática. Y ese es el peligro, que nos encaminemos a una dictadura moderna, una dictadura moderna, que ate los poderes a circunstancias personales. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Vamos a ver qué nos trae. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Hola, Fulvio, ¿cómo estás? Desesperado esperándote porque hoy es viernes también, te lo recuerdo. Sabe que 21 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez Así es, el líder del partido revolucionario dominicano, caramba Cuántas cosas cambiaron luego de su muerte Pero bueno, ideas políticas que difieren de sus pensamientos, de sus ideales Bien, miren, vamos a las noticias y Francis antes de comenzar Aquí presente, hermano. ¿Cómo A Dios la gracia. ¿Cómo te amanece, Fran? Gracias a Dios, bien. Qué ¿Y bueno? a ti? Bien, gracias a Dios. Bien, Francis. El Hoy cuerpo, como que comienza a adaptarse ya el viernes, no entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo es, que? cómo es? El cuerpo, a partir del viernes, ya como que comienza a asumir otra postura, otro, otro tipo de actitud. Así está es. como más relajado, pero Así es. no podemos olvidarnos de nuestros compromisos sociales. Claro. Permanecer, ¿verdad? Activo. Siempre lo terminan más temprano, parece tú. Así es, así mismo es. Miren, vamos inmediatamente entonces, ¿verdad? Algunas noticias en este viernes, eh, de las más interesantes. En el día de ayer, el, un grupo de hombres y mujeres procedentes desde la comunidad de Matalarga y Huiza se apostaron eh, en se apostaron allá en el puente que fue construido en esa localidad en Estanzuela para exigir en esta ocasión para exigir el el arreglo de sus calles de sus caminos principalmente que se encuentran intransitables señores, intransitables le hicieron el puente pero la calle no sirve y ellos hacen un llamado adelante y que para la... Llamar a las autoridades de nuestro pueblo, que acudan a nuestra comunidad. Con lo que es la construcción de la calle de Estanzuela abajo, el cual no la han dejado en el olvido. Tenemos un puente construido, pero la calle no la dejaron estamos llamando a las autoridades a que resuelvan pero ya de inmediato la calle de estanzuela abajo estamos hoy presentes aquí en este puente porque nunca en la vida habíamos visto un puente sin carretera donde se construye un puente adelante y la carretera se deje de construir necesitamos que se construya esta carretera necesitamos que termine el acueducto y también necesitamos luz 24 horas para toda esta zona de no eh, las autoridades no atendernos a nuestros llamados se tomarán decisiones más fuertes. Ahí está, porque ya no aguantan más. Esta es una zona agrícola, señores, una zona donde se produce mucho cacao, mucho café, muchos rubros. Y es lo que ellos dicen, entonces hacen el puente, pero ¿y la calle para cuándo? Ahí está intransitable, señores. Miren los niños, miren los niños, imagínense ustedes, el camino está un poco así bien en la calle... Eh, porque no ha llovido, pero cuando llueve no hay quien cruce por ahí. Es terrible. Miren, ayer fue condenada aquí en San Francisco de Macorís a 20 años, la mujer acusada de haber matado a su pareja en Castillo. Así que ahí está Ana Estefany Luna quien le quitó la vida de una puñalada a su pareja sentimental un hecho registrado en Castillo. El tribunal en el fallo emitido este jueves declaró culpable a la imputada por homicidio voluntario Hecho previsto en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Juan Derson Enríquez Ahí está, escuchemos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 Pero por lo menos voy a tener la conciencia y voy a tener un chin de paz y de tranquilidad. Ahí están los familiares también del joven, caramba, quien fue ultimado, repito, de una estocada. Su madre principalmente expresando su satisfacción ante la condena contra Stephanie Luna. da por la muerte de una puñalada a Juan Anderson Enrique, Juan Anderson Enrique. Ahí está, señores. Increíble. Bueno, miren. Vamos entonces a Villarriba, donde por allá fue apresado, conducido eh, hacia el destacamento de Villarriba, Robinson Polanco Leguiano de 35 años, así que residente en el sector Haití Bonito del Distrito Municipal de Las Taranas, por el hecho de este agredir, de maltratar, de golpear físicamente a María Isabel Piña, de 19 años, una doméstica Así que esta mujer, señores, increíble Presenta cuatro meses de embarazo Cuatro semanas, mejor dicho, de embarazo Bueno, un mes Y presenta golpes, lacelaciones en la boca En diversas partes del cuerpo Que este hombre se la propinó, según indica la policía Llegó, ¿verdad? Eh, rompió ventana, cristal, la residencia donde ella vive Y la maltrató La señora María Liriano Así que ahí está señores, así que increíble, María Isabel Piña de 19 años, golpeada por este hombre que fue apresado debido a lo que cometió contra esa mujer. De Villarribas pasamos, nos mantenemos ahí también porque por allá fueron apresados, fue apresado por miembros de la policía preventiva de esa unidad adjunta, José Daniel Brito Paulino. Así que, residente aquí, repito, en San Francisco de Macorís, según los reportes, y Cristian de los Santos, el señor Cielo, así le llaman. Residente en el sector Ugamba, también de esta ciudad. Perseguidos fueron ellos, conjuntamente con un tal Juan Carlos Prófugo. Intentaron penetrar a un colmado, un centro cervecero, y eh, ubicado en la carretera Nagua-San Francisco de Macorís, en el paraje el Bombillo, quienes rompieron eh, una oreja de la puerta enrollable, de la delantera del colmado, centro cervecero, y cortaron los cables de la cámara de seguridad y del colmado. Los hermanos rompieron el candado de la puerta, ocupándole al primero de los detenidos la motocicleta marca X1000. Así que también se le ocupó, según la policía, un celular Galaxy 6. Vamos a ver esta información. Adelante. ¿Qué fue lo que pasó? No, que estaba cosechando el señor Jerry. Estaba robando en la finca del señor Moreno y anoche yo lo sorprendí en la finca robando plata el plátanos. Entonces hoy volvió a buscar los plátanos y allá le echamos mano. ¿Me dicen que te dio un, un golpe? Así. Sí, anoche cuando yo lo sorprendí, cuando prendí la luz para ver a dónde estaba para echarle mano, le dio una pedra y me cortó ahí. ¿De dónde es? De la isleta, el señor Cherry. ¿Cherry? Sí. Eh, un ladrón. Un ladrón fino, tiene la comunidad cansada. Estoy en es un bailito. Ya ni la familia quiere saber no, allá, un barrio, todo, caballo, de él. Estoy en un bailito. Acabándole tanto. ¿La finca de quién? No este, no I'm de no. Imágenes de este hombre que fue apresado en una finca en la comunidad de la isleta. Ese es el Cherry. Así que, o oh, por allá fue apresado, repito, en una finca ya ustedes ven las imágenes y declaraciones de eh, el propietario, verdad, de esta finca, quien dice cómo ocurrió todo. Así que ahí está el momento, caramba, Y este señor de 62 años, increíble, lo encontraron en esta finca, de por dios, cómo va a ser que ese señor se prestó, eh, para cometer ese acto, ese hecho, eh, cónchale, caramba, de por dios. Miren. Para finalizar en el ámbito nacional, en el ámbito, perdón, internacional, el expresidente de Brasil se entregó a la policía acusado de corrupción. Así que el expresidente de Brasil, Michel Temer, que enfrenta acusaciones de corrupción, se entregó la tarde de ayer en la sede de la Policía Federal de Sao Paulo, un día después de que la justicia decidiera que debía volver a prisión de forma preventiva. Ahí vemos las imágenes. De la entrega del expresidente de Brasil, Michel Temer señor. Gracias Vladi por esa Canción. nota musical al final Feliz Gracias. fin de semana Vladi eh, Espero que la sociedad pueda eh, entender cómo todas estas situaciones del país influyen en las capas bajas, medias y altas del, de la sociedad. Y vemos que los problemas de otros no son o sean similares, pero señores, qué dolor ver una una persona que llora y defiende los derechos de sus hijos muertos. La señora. La señora. Pide, a, recibió la condena de 20 años por el hijo que esta joven mató, pero también al final pide justicia por su otro hijo que fue también. Sí, y una señora joven todavía... Y sus y su dos hijos muertos. Y en la forma que lo Y en la forma que lo hace Y en los, los dos están sí, en sí. justicia. Sí, los dos. Ya obtuvo por uno y pide, entonces ahora por el qué otro. Qué pena. Entonces sí, hay eso, que no sé, ver qué pasa con nosotros y pedirle a Dios <risa> que nos libre del mal que a otro le suceda. Bueno, aquí en San Francisco Macorís protestan en Estanzuela y en Huiza por la terminación de la calle. En pleno siglo XXI, protestando por una callecita, también esa es la zona que no tiene agua, que se une a Madeja, que se une a Los Espínolas, que se une a Santa Ana, que se une a todos estos sectores que no tienen agua. Y este caso, sin carretera, eh, eh, estos lugares, Francis, son sumamente productivos cercano al pueblo de San Francisco de Macorís, protegen ahí la montaña con todas las plantaciones de cacao que tienen y son altamente productivos, altamente. Ahora, yo sí estoy seguro que donde hay una villa de un funcionario, ahí hay una calle asfaltada para llegar a esa villa. Eso sí yo estoy seguro. Allá que, arriba. Que donde hay una villa, ahí la pavimentan. ¿Cómo? Pero estos caminos vecinales, estos caminos de alta productividad agrícola están dañados y ahí están ellos protestando de una manera pacífica como lo han sabido haciendo tienen, tienen años y años protestando, años y años por el agua por la luz 24 horas y ahora también por la carretera que usted la ve así pero si está lloviendo eso es intransitable totalmente hacen, hacen misa hacen rezos Hacen eh, veladas, hacen mechonadas, hacen fogata, han hecho de todo. Han visitado todas las autoridades y nadie le ha hecho caso. Vean qué camino, miren, miren qué camino. De ahí hay que sacar el cacao y todos los demás frutos. Eso es simplemente penoso. Bueno, y en Brasil sigue teniendo efecto el proceso. De judialización de las corrupciones Tanto de Odebrecht, La bajato Y todo lo demás Y son presidentes los que caen Claro Y Temer Que fue quien sustituyera de una jugada Y el cuarto presidente de ese tipo de jugada eh, de, de, de desmontar a Dilma Rousseff, que no es, tenía ningún tipo de. Ni se le ha conocido era ningún tipo de. Eh, ni, ni se le ha conocido ningún tipo de. Eh, ¿Cómo dicen? De corrupción. Está afuera, concluyó su mandato, hay un nuevo presidente. Este que la había sustituido como cuarto presidente, repito, del grupo que ha sido presidente, de ese partido en esas mismas condiciones, estratégicamente, son unos expertos, parece ser, en conseguir hegemonías. Así es. Pero son efímeros. Sí, totalmente. Porque efímero. terminan, y míralo ahí, eh, Michel Temer, que tiene o estuvo implicado en grandes escándalos en Brasil, fue presidente de Brasil en la forma eh, que, les con, que les cuento, pero hoy está siendo procesado y el fiscal general ha entendido que debe de ser recluido para que pueda cumplir hasta tanto se concluyan las investigaciones. Es decir, que es una prisión preventiva. A él le lo habían liberado, eh, aún estando en investigación, y por temor a... Sí. Entonces, ¿no? Ven acá... Eh, tenemos aquí algo que para ti tiene que estar en prisión preventiva. <risa> en Brasil el no juega. Peligro, el peligro de fuga es evidente. Ahí la justicia funciona. Sí, sí, sí. Igual que en Perú, de, de cuatro presidentes, hay uno muerto que él mismo se pegó un balazo, lamentablemente, pero hay tres presos. Sí. Tres, por estos casos de corrupción. Aquí no. Odebrecht se ha llevado todos aquí esos no. presidentes. Aquí aquí, Menos aquí. no, no aquí, aquí se creó una lista. Aquí hay una bendición, aquí. Que ni siquiera un paraíso. Que, que en la mayoría de ellos no aparece en las declaraciones de Brasil, pero se utilizó el caso para tener jaque mate a un sector del PRD, del PRM, del mismo partido de la Liberación Dominicana por el sector de Leonel. Sí. Es un, una, un plan bien orquestado, pero ya todos sabemos cómo operaba. O de Brex en desde el, el Palacio. Desde el en Palacio. Villarriba, Francia, apareció un león. Apareció un león, Robinson Polanco, Liriano, e hirió a golpe con toda la furia a María Isabel Díaz. Y no respetó que estuviera embarazada. Se resiste a que no, no respetó le que hagan estuviera caso. embarazada. Eso es lo grave. Una mujer embarazada, Francia, ser víctima de violencia. Y este hombre, Robinson Polanco Lirian, detronó toda su furia contra esta mujer embarazada. En ese caso que tenemos, es donde entra la protesta de, de la, del movimiento en contra de la violencia de género y de y intrafamiliar que vino desde de Salcedo. Y estuvieron aquí pidiendo que, sus, que dejaran de darle eh, criterios de oportunidad a, a, in, a individuos como estos, con garantías económicas. Exactamente. Y es ahí donde veremos cómo se va a, a darle el trato, porque la ley lo establece sí. y la prisión es un exceso de la misma norma pero en casos que lo amerite Y en casos como este, que son episodios, vuelvo y repito, pequeños episodios de violencia en contra de alguien, que muchas veces terminan en la desgracia del, de, matar, de matar, de muerte. Pues bueno, esperamos que tenga una corrección y una justa a la medida sanción. Bueno, y que se logre luego una sí, condena definitiva. Así es. Ahora tenemos el, grata, eh, el grato mensaje de nuestro amigo Brunildo. Pastor Brunildo, bueno, Dios bendiga de mañana. Gracias, y Francis. Invitación, el pastor Pascual Hogando de Radio Visión Cristiana Internacional estará predicando el próximo domingo a las 3 de la tarde en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, calle Castillo 117, San Francisco de Macorís donde estoy pastoreando junto a mi esposa, Diani de Bueno. Bueno, ahí está la invitación. Gracias, Brunildo. Eduardo Hernández, buenos días a todos y todas. Esta mañana, hoy, quiero quitarme una piedrecita que tengo en los zapatos. Quiero que me digan, o por favor, contésteme a alguien, supe, supe que por ahí, que un, para, un pajarito, me dijo que el alcalde quiere quitar los parqueos alrededor del parque Duarte, o mejor dicho, la plaza Duarte para privatizarlo y dejárselo a empresas cercanas o alrededor del parque y va a empezar a hacer el aparataje de balizar, quitar vendedores and andantes y, y las calles hace ese bulto. Bueno, Eduardo, vamos a esperar. ¿Qué es lo que tiene como plan? Hay poca comunicación del ayuntamiento. Siempre llega de golpe las cosas. El que termina 73-38, señores, esa reelección del co, No, espérate. Del loco Dan, Danilo Medina haciendo un análisis de esas muertes a, tan, a tantos jóvenes. Huele a que se le ha criticado por la inseguridad... Quiere actuar ya en última hora. Ah, que parece que relaciona las tantas muertes de jóvenes. Quiere resolver la inseguridad a última hora. Es, para que, es que no es así. No, no es así. No, no. no, no, podemos, no podemos juzgar a, al presidente que no, tenga. No, jamás, no, no pero ahí, ahí yo difiero. Sí. No, no. Bueno, Joanny del en Sánchez Libertad nos envía la foto, por favor de felicitarme a mi hermana Ana, Ananía. Buen día para todos. Bueno, felicidades, felicidades Ananía. Felicidades, felicidades. Que tenga un bonito día y un buen fin de semana disfrutando de tu cumpleaños. William Hernández envía una foto de Maximiliano. Bueno, no es un video, pero está cargando en la tablet, no se está detenida. Gracias. Más adelante lo estaremos viendo. En breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y a raíz de la muerte de José Francisco Peña Gómez hace 21 años, el PRM estará en las calles mañana a las 3 de la tarde en todo lo que es vista al valle y los ciruelillos, los ciruelos. Estará casa por casa inscribiendo a las gentes haciendo honor a su líder, José Francisco Peña Gómez. Por otra parte, felicitar a la señora Tatica Rosario, en la calle 5 esquina Nino Ricé, que siempre está con nosotros en De Mañana. Un abrazo grande a Tatica Rosario. Desde que la vi, le, le tomé cariño a Tatica. También a sus dos nietos. Eh, saludos a ellos desde aquí. Bueno, es el momento de Francis Rodríguez con el tema central de hoy. De mañana. gracias Fulvio, gracias amables televidentes bueno no nos, puedo, no nos podemos sustraer sustraer a la realidad que estamos viviendo de constante provocación y de actos administrativos por parte del estado que más o menos nos sacan de de sí, porque tenemos una regla, tenemos una constitución, tenemos un Estado social democrático y de derecho de bien descrito, tenemos las leyes que se han formado y las leyes formadas tienen los ciudadanos y el país la oportunidad de ser revisada por el constitucional y ha dado respuesta a esas incongruencias y ha resuelto todos esos entuertos que hoy tratan de hacerlo valer como buenos y válidos pero gracias a dios que en un tc eh, están actuando lo mismo del tribunal superior electoral han actuado aunque recibió una una especie de jalón de oreja por parte del senador eh, Para Pérez, uno de los beneficiados de la reciente decisión de la Junta, ¿verdad? Porque a él no se le quite el arrastre en la, en la interpretación y supuestamente arreglo que ha hecho la, el Pleno de la Junta. Yo quiero simplemente en esta primera etapa referirme a unos puntos que deja plasmado en su declaración pública y que la hace frecuentemente el licenciado Pelegrín Castillo, desde su, desde su observatorio. Es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Este recuerda que en, re, en reiteradas ocasiones la Junta Central Electoral ha dicho a los partidos y movimientos políticos, así como a los poderes públicos, que las leyes aprobadas de partidos y régimen electoral son de muy difícil in, o imposible cumplimiento. Eso ha dicho la Junta. Y que nos arriesgan a grandes desaciertos, por lo que formuló un llamado a hacer un alto en el camino y rectificar el rumbo. Explicó. Asombroso fallo de la Junta sobre el tema de arrastre obedece a esa realidad profunda de unos actores políticos irresponsables que están trabajando para destruir la democracia y la institucionalidad con una alta dosis de ignorancia y mala fe. Totalmente de acuerdo porque creen que podrán manipular el sistema y sus reglas a su antojo y con ventaja. Es decir, que sin darnos cuenta he tenido el similar razonamiento al referirme en tantas ocasiones de las decisiones o normas que se han tomado en el Congreso Nacional procurando a la cañona tener una ley, pero no han dejado de poner su impronta a temas como la de amordazar, que gracias a Dios es inconstitucional, de amordazar a quienes por vía de medios de comunicación, tenemos la oportunidad de hacer opinión. Y que si en un caso definido todo, hay un candidato cuya forma de vida y vida, entendamos nosotros, no se corresponde con la propuesta electoral, que yo no lo pueda criticar y develar faltas que haya tenido ese candidato. Eso intentaron los diputados y senadores, de que contuviera esa ley para callar de forma legal y que aquel que fuera sometido por esos delitos hubieran sanciones de prisión y multas elevadísimas, pero esa misma ley de partido entonces regula o trata de regular las, la, las violaciones que comete el candidato a una simple multa, ustedes están oyendo, donde se violenta el, estado, el estado Social Democrático y de Derecho y se burla la igualdad y que es parte de nuestro sistema jurídico también y debo decirlo que la propia constitución establece ¿Cómo? ¿De qué forma se puede invadir o se puede violentar el derecho de una persona, un derecho fundamental como el de la libertad? ¿Y dónde se viola y se autoriza? Cuando se arresta. Pero ese arresto tiene una fórmula que la misma constitución dice, si vas a atacar, Los derechos fundamentales de un individuo debes hacerlo de esta forma. Pues más reciente, y tengo entendido que Juan, Jesús, Juan de Jesús Peña y Pascual Guzmán fueron quienes elevaron una inconstitucionalidad directa a la ley de partido de régimen electoral y que logra el tribunal ratificar lo que ya se le había advertido y que yo había criticado en tantas ocasiones cuando me refería a la ley que tenemos, pero es la ley. ¿Por qué de ese modo cuando sabemos que van hacia una pared y a un muro de contención que es el Estado Social Democrático y de Derecho que nos referimos. Se está viviendo momentos de provocación constante por parte del poder político y no están tomando en cuenta que hay límites, que la sociedad está ahí y lo está viendo. Y yo pido a la sociedad que en su ojo crítico sepan observar quiénes están actuando y qué pretenden establecer para que lo tengamos bien pendiente. Porque el pueblo debe de reaccionar y el pueblo debe de llamar la atención a quienes de un modo u otro están en una constante provocación social social jurídica, política, sin freno. Y eso no va a pesar si no se toma un alto en el camino, como lo dice y lo digo yo y lo dicen muchas personas. No es viable el trayecto persistente, abusador, que algunos engrampado en el poder, está tratando de imponer en la República Dominicana. A pesar de que la Constitución establece claridad, con claridad, a pesar de que el propio presidente Medina fue quien llevó la ley de reforma en el 15 y fue el que firmó su propia norma de límite a, a un tercer mandato. Y hay que reconocer que aunque hay voces del gobierno que lo dicen así, lo dejan caer entre... de que Leonel la, la, transformó primero la Constitución. Es un absurdo llevar la discusión ahí. Porque Leonel lo que hizo fue que a partir del 2008 se inició el proceso de consulta donde participamos todos, todos por igual, en los distintos estamentos, y los recordamos aquí en San Francisco, que nos convocaron y a la sazón era Aura Celeste Fernández la, la coordinadora en San Francisco, como macorizana y como jurista, y nos reunimos en el club mayorista, todos los sectores, un ejercicio, a partir de ahí empezamos a hablar de constitución, y de constitucionalización del país y se establecieron las reglas que dos años después limitarían el poder al propio Leonel Fernández y cuando los ingenieros constitucionalistas intentaron llevarle los dos millones de firmas en un carrito este prefirió dar paso a la alternabilidad y dejar que Danilo Medina fuera el, o que su partido eligiera el candidato y resultó ser Danilo Medina. El presidente no lo pudo hacer en ese momento con un 56% de popularidad, una economía rebosante después de la crisis del 4 y del 8. Lo pudo hacer y no tocó la Constitución. Pero en el primer periodo del PLD, en el 96, él no podía reelegirse. Y le permitió a Danilo que fuera el candidato. Y pierde de Hipólito Mejía porque la relación que Danilo siempre ha tenido con los partidos aliados ha sido precaria con excepción la del PRD que a veces me pregunta dónde estará Peña Gómez si en el gobierno o en el PRM Fulvio, porque el PRD está en el gobierno ahora lo que yo estoy seguro que Juan Bosch no iba a permitir que el PRD que él anunciara en el 73 que no, deb, no podía ser ni debía ser lo que era el PLD y lo abandonó y lo cerró esa página vamos a permitirle que doña Felicia nos traiga el tececito y el cafecito gracias buen es decir día. Buen día, buen día. que la única personas que se han inscrito en reformular o en hacer reforma a la constitución para los fines propios gracias. Danilo Medina es parte junto a Hipólito y al resto de los presidentes que tienen esa característica cuando gobernaron, incluyendo a Santana. Eso, ¿Verdad? Eso es mucho decir. Que eso es mucho decir. Y si lo ven normal, ¿cómo ver? a un Ventura Camejo, responsable de la administración pública, un organizador de la, administración, de la administración pública, desconozca que su propuesta está totalmente descabellada junto a las demás propuestas, que hoy, gracias a Dios, vuelvo y repito, le están dando respuesta. Vamos a darle paso a una llamada. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Buenos días, Francia. Buenos días. Es un fiel oyente de su programa Muchas gracias Me levanto todos los días por la mañana para oírlo Ay gracias me, me encanta, me encanta su programa Muchas gracias Yo vengo aquí temporalmente Pero siempre pongo su programa eh, Para hacerle una pregunta Francis, ¿También Julio está ahí? Sí este, Yo tengo un problemita de ¿no? una herencia Y a ver Si usted me daba Yo podía pasar por la oficina que usted tenga ¿Qué ves? Usted me quiere el teléfono, ¿Vale? pues yo a pasar. Sí. Porque tengo una casita que le di mi mamá en herencia. ¿Qué sucede? Mi mamá murió hace 21 años ahora de agosto. Y una nieta mía, una nieta de mi mamá, se coló a la casita. Se, se coló con la casita. Es se aprovechó que ella era normal. Y se coló en la casita. ¿Qué sucede? Que ella, eh, el papá se regresó para Estados ¿no? Unidos. Entonces el señor, se ha quedado ahí, y si no, no se sí. quiere, no se quiere, no, Pues mire, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, Ajá. calle Colón, Ajá. esquina Salcedo, edificio Town Plaza, frente al comedor económico, y anota el teléfono, 809-244-66, perdón, 6602. 244-6602. Y yo estaré, Dios mediante, a las 10 de la mañana por ahí. 244-6602. Bien, lo esperamos por allá y vamos a ayudarle vamos a buscar la alternativa, eh, armonizar, porque en familia no es bueno pelear. Claro, mira. Entonces, estas reflexiones, estos conceptos que trato de, de traer aquí hoy es para definir y para hacernos compromisarios como ciudadanos de que lo entendemos, de que todas las fórmulas que nos están presentando fuera de lo que dice la ley y la constitución es malo. Y va a tener resultados como lo está teniendo ahora porque gracias a Dios, lo que inició mal, termina mal. Y no van a tener éxito. Y de tener éxito sin contar con la norma y con lo debido, nos pesará como país. Porque como dice Pelegrín, hay actores que están engrampados en el poder y que yo digo que lo peor que le puede pasar a la vida política nacional es la inclusión de individuos que nunca han tenido responsabilidad política partidaria, que no tienen respaldo partidarios y se inmiscuyan en la política, adrede por las debilidades del propio sistema y de los políticos de nosotros mismos que dejamos esos espacios y no lo asumimos con responsabilidad y otros se atreven. Eso sí está afectando la democracia, el Estado social, democrático y de derecho. No estoy limitando participación. Ahora, si usted participa, participen en igualdad. Me refiero a los injertos del gobierno, a los que están aprovechándose de este gobierno. Y qué pena que Danilo Medina se haya dejado engrampar en ese grupo. El acto del domingo definía muchas cosas, aunque lo han criticado por los espectáculos y las cosas. Penoso es los actos paralelos de una persona o de un grupo que no puede asistir a menos que ataque sensiblemente, nuevamente, la constitución dominicana. Y ya se están dando los aprestos. Pongamos atención a los actos, pongamos atención a las denuncias y no nos dejemos atrapar por la mala fe la provocación y la falta de razón. Defendamos nuestra democracia por encima de todo y que las reglas de juego queden claras. Saludar al número, a Diana de urbanización Los Maestros. Buen día, por favor, la basura en Los Maestros, son los martes, no ha pasado, nos estamos ahogando en, de tanta basura. Gracias. Ahí está su denuncia y su pedido. Señores, no se muevan, regresamos en breve. De mañana y detrás de la cortina se dan algunas cosas muy jocosas que a veces uno la puede compartir, otras veces no. Lo importante es que estamos aquí para llevarle todo el contenido de, de mañana. Francis, a la verdad que este caso de la Junta Central Electoral vale, evidencia otra cosa. Evidencia que la parte de Danilo Medina sabe que en las elecciones del 20 es posible. Uh -huh. que pierda la mayoría de los senadores, entre 14 a 16 senadores. entonces Es que fueron efímeros porque son hechos claro, a, la, a la cañona y a base 4. Claro, pero ellos teniendo esos resultados, que saben que van a ser así, que la mayoría no sacan ni, ni, ni los votos de su casa, tratan de garantizar estos, a los cuales les permite entonces o le intentan permitir el arrastre. Adicionado a eso, la parte que está eh, en esa nebulosa... Porque son cinco provincias... De Odebrecht, son seis, seis provincias. Son seis provincias, pero cinco, parte de ellas tienen ya dos senadores. Cinco provincias de esas son del PLD. Solamente Puerto Plata es del PRM, que paliza. Que son las que están en la de Santo Domingo. ¿Cuántos senadores que, eh, corren? ¿Tres? Eh, eh, Distrito Nacional y, y Gran Santo Domingo. Dos. Corren dos. Es decir, están Pérez. Y Cristina Lizardo. Las no... responsables, <risa> los dos es. responsables del 97% de todos los contratos de Odebrecht. Lo, los dos. Los dos. Del 97%. Porque los otros solamente es del 3%. lo que están juzgando, los que están ahí. Entonces, tú tienes a San Cristóbal, que está Tommy Galán, ampliamente enjuiciado, eh, cuestionado, perdón. ¿Por ¿Qué? ello? Sí, por ello. Que no tiene posibilidad de ser senador. No tiene ninguna. Cristina Lizardo, la muda, que nunca ha presentado nada. La, la que? muda, la no. muda, nunca <ríe> ha presentado nada. Ella simplemente le llevaban eh, los trabajos de Odebrecht, los proyectos, y lo pasaba eso ni siquiera se leía entonces Pared Pérez era un mandato con el rechazo que tiene tampoco tiene posibilidad de ganar en el distrito no tiene ninguna posibilidad y Abel Martínez en Santiago que a raíz del cuestionamiento de Odebrecht se volteó el hombre y de pronto eh, abandona a Leonel y, y se va con Danilo de una manera tajante decidida tanto así y temo que se atreve a hacer en la arena de Santiago, el acto de reelección para Danilo. Dándole señales, ¿verdad? pagándole el favor. Entonces, ese, ese concepto de ellos defender ese arrastre por encima de la constitución, aún sabiendo que están en condiciones cuestionadas por la iglesia, por la sociedad dominicana, por el pueblo, se atreven a defender lo indefendible. Ya, Vinicio Castillo... Eh, estar accionando sobre esos temas y, y, y lo anunció y, ayer y lo de temas no, y lo de temo no tiene precedente <ríe> el pobre porque él dijo la pena. él dijo si sí, yo recibí eh, dinero para, de ese el partido. Para, para el partido para la campaña ahí si sí me embroman ahí sí digo lo mismo que dijo Díaz Rúa yo lo recibí yo era cagado de finanzas y fue para el partido entonces eso ya no es un partido francis es una corporación es una corporación empresarial, una conformación, una corporación mafiosa, donde hay prácticamente cinco grandes empresarios que están desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio, administrando lo que es el Palacio, administrando lo que es el Gobierno. Y es lamentable cómo se doblega ante el Poder Ejecutivo y se arrodilla el Poder de la Justicia y se arrodilla el Poder Legislativo. Eso es terriblemente peligroso en cualquier democracia del mundo. ¿Tú sabes algo, Fulvio? Que, que ahí es que empieza a tener sentido la oposición. Y yo te voy a decir algo. Yo ah. dije el otro día que reconocía al PRM como el segundo partido más grande y que ha debido de tener un rol estelar en, la, en el enfrentamiento de estos temas, en lo, que, en lo que ellos entiendan también, que ustedes entiendan que está mal. Y no se ha podido, y no se ha podido inteligir una verdadera estrategia de oposición, no para derrocar al gobierno, jamás, nosotros somos gente de, de, de derecho y de democracia, pero sí que el gobierno reaccione y haga un alto en el camino, como dice Pelegrín, que reflexione, que está dañando sensiblemente las reglas de juego. No se puede insistir tanto bajo el poder frente a los que no están en el poder, porque de ahí es que se desprende la concepción de autoritarismo y de dictadura que se manejó hace unas semanas atrás. Sí. En esa misma postura consistente y provocante que Juan Bosla llamaba la agitación del poder cuando los políticos de forma desmedida asumen posiciones para, para establecer criterios que se adapten a su forma, dejando fuera la racionalidad y el debido proceso y el debido cumplimiento, porque todas las acciones que se hagan en el país, y lo saben los legisladores, deben estar sujetas a lo que establece la Constitución. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí, sinceramente, Francis, te este, digo que lamentablemente a los políticos lo único que les interesa es, es el bienestar económico. Propio. Exactamente. Nada de de, de, de desarrollo ni nada que beneficie. Ni bienestar colectivo. Exactamente. Así es que vamos a tener que buscar en Brasil a alguien que nos presten a ver si intervienen aquí. Aquí hay, aquí hay bueno, aquí hay bueno. Miren. <risa> Muy bueno. Mira, Francis. Tú, bu muchas <risa> gracias. Tú... <risa> es verdad... Pues <risa> vamos a tener que pedir a una autoridad que nos presten a uno de esos fiscales. Tú, tú mencionas en, en, en, en la forma natural que tienes de buscar que el gobierno reflexione, pero eso es hasta un poco inocente, en, en la buena voluntad de nosotros, porque es que no, real, es que no, es, no reflexionan, Francia, no reflexionan para bien de la nación, no reflexionan para cambios, no reflexionan para eh, eh, hacer correcciones. Por ejemplo, ese modelo económico que, que tienen, un modelo económico anticuado, tomar prestado para pagar intereses de deudas, tomar prestado para pagar deuda, mala calidad de la inversión, no reflexionan en nada. La seguridad ciudadana, en lo que va de los gobiernos de Danilo Medina, Van cerca de 21 mil personas que mueren por actos de violencia en las calles. Y de ello el 70% son jóvenes, jóvenes, casi 15 mil jóvenes han fallecido en siete años en que va a tener este gobierno. Eso es algo astronómicamente eh, espeluznante. Entonces, volviendo a lo que es la parte de las elecciones del 2020, que con las acciones que se están dando desde la Junta, nos dice a nosotros que peligran las elecciones del 2020. Porque si se da el matadero electoral que se dio en el 16, donde los militares intervenían juntas electorales, donde militantes del partido también intervenían juntas electorales, donde se le, se le ponía coerción a ciudadanos para que pudieran ejercer el derecho al voto, donde se transformaban los números en el camino, donde se le daban mayor cantidad de votos a, a candidatos que habitantes que existían en esas demarcaciones, todo ese matadero electoral que se dio en el 16 será poco relacionado a lo que se puede dar en el 20, por la decisión de esta gente de quedarse ahí a como de lugar. Y lo que está sucediendo ahora mismo en la Junta Central Electoral, con ese adefesio jurídico y con esa abarrazada que hicieron, simplemente son señales temerosas de lo que aquí pueda pasar en el Estado de Derecho en el 2020. Obvio. Y termino la idea con lo siguiente. Hay plazos fatales para inscripciones, hay plazos fatales para primarias, hay plazos fatales para las elecciones eh, eh, municipales en febrero plazos fatales para las elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Entonces, todos esos plazos fatales que hay nos, nos rigen un comportamiento que sea pegado a la constitución, que sea pegado a las leyes, porque de lo contrario, esto se va a convertir en un caos. Y nosotros, bajo esa circunstancia, Bajo esa circunstancia, decimos que peligra la democracia nacional. Mira, te iba a decir, o te quiero decir, que otro aspecto que nosotros estamos manejando, porque lo han planificado todo y lo han plasmado en una ley, la constitución dice que el voto es libre, es libre, sí. y nadie puede ser sujetado, y al final dice... Es secreto. Alemania recientemente prohibió el voto a través de las máquinas porque violentaba el derecho de la intimidad y, sobre todo, del secreto. Sí. Cuando tú vas a una máquina, te identificas en la máquina. No. Sí. Claro, tiene que identificar. ¿Y la máquina sabe por quién tú estás votando? Sí, claro. ¿Y lo que le están imponiendo, saben qué es lo que buscan detrás de la máquina? También. Pues yo estoy en contra de la máquina. Sí, eh, y es eh, inconstitucional. Eh, eh, eh, eh, y es se buena. están gastando 19 mil, no, no, 19 millones de dólares. Casi 20, casi 20, son casi mil millones de pesos. Casi mil millones. Es buen argumento el tuyo. Pero búscalo buen, en la constitución. Muy, muy buen argumento. Porque cuando se nos da a nosotros. Se vulnera el derecho. Se vulnera el derecho de la, de la intimidad del voto. Se vulnera. Del secreto de votar. Yo estoy en un padrón general de la nación. Sí. Que estoy habilitado para votar. Sí. Y yo no tengo por qué, si no son abiertas o, o el voto no es. Eh, no es secreto, yo no tengo por qué entonces sí, hay, votar. Hay, hay un contacto, Francis. Vamos a escucharlo. Buenos días, buenos días, Francis. Buenos, buenos días, días. buen eh, día, Jan. ¿Cómo está hermano? Jan, veo que, que, días, que nos saludaste por el WhatsApp. Corre, ahorita ya lo, lo tenemos muy bien. Este, comparto probablemente en un 100% tus comentarios respecto a la actualidad política. Y le pone el tapete aquí, Ureya, Fulvio, eh, cuando hace la comparación en términos económicos y en términos de lo que es la inseguridad social de nuestro país. Evidentemente que un programa como el de ustedes son los que hacen falta, que oriente y eduque en términos económicos, políticos, social a la ciudadanía para que al momento de elegir sepan a quién elegir, a quién van a llegar como que nos representen, tanto en el Congreso como en lo municipal. De verdad que les felicito Muchas y yo que esa trayectoria que usted tiene de orientación permanezca y que le sirva de ejemplo a otros programas nacionales y también regionales. Muchas pues para gracias. Hacer una hacer un, algo que está afectando aquí a Castillo y es que recientemente estamos aquí trabajando en 24 horas, pero se llegó a un acuerdo entre los comerciantes y la sociedad civil y entre otras instituciones de que en el norte se iba a llevar la luz a las 9 de la mañana. Entonces le van a mandar a las 5 de la tarde. Están violentando ese acuerdo. La Lula está mandando a las 7, a las 6 y media y se la llevan a las 10 de la noche y de madrugada. Y la luna se la lleva de, de madrugada, el, perdón, a las 9 de la mañana. La, man, se la, la mandan a las 9 la de la mañana y la mandan a las 5. Sin embargo, ese se está violando y el pueblo ya está irritándose. De manera que le han llamado a través de, de ese programa del Norte, que ese acuerdo no, no se vio, no se siga violentando, porque entonces va a violentar la tranquilidad y la paz en eh, el pueblo de Castillo. Ese entonces, otro sector que el... solamente actúa bajo su esquema ilegal para sí, no Muchas respeta gracias, el debido ya, proceso, a mí me lo han no, violentado. ¿Tú sabes lo que se pasó con la factura nuestra de 3 mil pesos? Que era la que me había llegado el mes cuando me cobraron aparte 5 mil de dos años atrás, dije que yo tenía la no deuda. La factura de ahora me llegó del mismo valor que yo pagué de dos años, <risa> pero yo se lo voy a... a mí hay que explicármelo. <risa> y mira, Francis... Y respetuoso, Dios en este, en este gobierno que nosotros tenemos, ¿cómo reflexiona? ¿Cómo reflexionar? Si el mismo Banco Mundial, el Banco Interamericano, de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y los mismos economistas nacionales dijeron hay que apretarse el cinturón, hay que ser austero, hay que ser cuidadoso con el gasto. Y ellos no le hicieron caso a nada de eso. A nada de y eso. Y yo te pregunto, hoy, ¿qué, mire. ¿qué plan tiene el gobierno para contrarrestar cualquiera de esas crisis? No, no tiene. Si nosotros lo que tenemos no. apenas un 15% para inversión. Tú sabes. Y cuando hablamos de deuda, sí. sobrepasamos el 31 de la media que dice el Fondo Mundial. Pero oye este dato. ¿Qué es el nivel de apalancamiento y andamos por el 51. Sí, Oy, oye este dato, Francis. 11 millones de pesos diario gasta el gobierno en combustible. 11 millones, diario, wow. en combustible. Francis, sí, sí. ¿tú sabes cuánto gasta en medicina diario? 13 millones de pesos. Es decir, que hay más, es, más disfrute es, es, que otra cosa. Casi es lo mismo lo que se gasta en combustible que lo que gasta en salud, que lo que gasta en medicina. ¿Cómo? Señores, ¿cómo, ¿cómo puede un país andar así, en esas condiciones? Que los gastos del gobierno en combustible prácticamente se asemejen a los gastos del gobierno en materia de salud, de medicina para el pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y si le agregamos a eso el gasto de la publicidad diaria, y si le agregamos a eso el gasto de la Cancillería, con todas esas botellas que hay en Cancillería y en Indotel, Razón, entonces, nosotros encontrar los hospitales vacíos, sin medicamentos. Razón, entonces, encontrar nuestros jóvenes sin oportunidades para poder desarrollarse, tener empleo, realizarse en su vida. Qué lamentable. Es lamentable. Gracias, Fulvio. Bueno, Jan Paredes nos saluda a través del WhatsApp, y dice, buenos días, mi gente, las fiestas patronales. ...de San Isidro Labrador 2019 del municipio de Castillo... ...continúan desarrollándose de manera muy participativa... ...en la iglesia católica... ...y hoy viernes 10 hasta el 15... ...luego de las actividades religiosas pasan a Tarima... ...las actividades cultu culturales... ...ahí vemos fotos de cada una de las incidencias... ...de esta participación activa de la iglesia... ...en las patronales, en Castillo... Qué bien, qué bien, felicidades Junior Almanza, buenos días Francia, el director de INAPA Por favor, enviar los camiones Repartidores de agua potable Al sector Los Jardines, primera etapa De esta ciudad aquí en Casa El Líquido es el Junior Almanza es el presidente De la Junta de Vecinos Ya en una ocasión Junior había hecho la denuncia Y, le, y dieron cumplimiento Y él lo reconoció pero cuando no se le cumple, también entonces eh, debe haber correspondencia, correcto. El que termina 57 eh, 27 57, este parece que está en Europa. Hola, buenos días. Quiero enviar un saludo a mis hija Jessica Frangeli y a mi hermana en el sector San Martín desde España. Qué bien, felicidades, qué bueno. Mándenos su nombre para colocarlo aquí. Bueno. Ese está en Europa, yo sabía. Josefina del Tejar dice, buenos días. Quiero que me feliciten a mi nieta Rachel, que está de cumpleaños de su abuela Josefina. Felicidades Rachel, que sea una gran bailarina. Bueno, gracias amables televidentes. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido. Y voy a comentar algo de lo municipal que me está preocupando aquí en San Francisco de Macorís. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Eh, hemos recibido, y lo queremos compartir con ustedes, un relato que hace un joven, una persona, que al parecer presenció en el momento que los jóvenes... Marvin Peña Castillo. Y el otro joven que murieron en... el.. En, en manos de la policía, recientemente, que ha consternado a San Francisco de Macorís, que la familia también de uno de ellos ha dado una declaración pública, sobre todo el de Malvin Peña, quien es sobrino, era sobrino de, del dirigente político y abogado eh, Jorge, Jorge Peña. Peña. Vamos a ver las declaraciones de la persona. Es decir, es un relato que él hace, un video, Sí, una ejecución, mi hermano. Lo ejecutaron anoche. ¿Qué pasó? Fue de preso, lo, lo agarraron ahí en la libertad y lo ejecutaron. ¿Pero qué le decían ellos la policía? No, nada, no lo no dejaron de hablar, entraron a batalla cachazo, que ahí mismo lo ejecutaron, a los lo dos, mataron. A los dos. A los dos. O sea, uno murió en el hecho y el otro estaba vivo todavía. Una ejecución. Ustedes como comunidad entonces Hay con... que justicia, mi hermano, porque uno no puede permitir que ese tipo de cosas sucedan. Porque cualquiera lo confunde, no en la calle. O sea, poco, ¿no? a le te confunden, te matan y a otro día te ponen como una broma que estaba atracando. Dicen que eran de trabajo, los dos muchachos eran de trabajo entonces. Eran de trabajo aparentemente. Y aún siendo delincuente después de preso, no hay que ejecutar a nadie porque va a es la justicia. ¿No eran delincuentes? ¿Dónde ocurrió esto? Aún siendo o... en, en caso de... ¿Dónde ocurrió esto? Eso es una libertad en frente de Sánchez Águila. Oh, ¿El nombre tuyo es? Tuyo Abreu. irresponsable no está claro. Y está muy molesto y eso está correcto porque ciertamente la policía eh, no puede exceder a lo que la regla y la norma le indican. Cuando lo hacen así, eh, estos policías que actúan, y esperamos que la institución responsablemente lo ponga a disposición de la justicia, y, y que sea la justicia la que determine la suerte de estos ¿Tú te imaginas? Imagina? Uno se ve a uno mismo, o se ve a un hijo, o se ve a un vecino o a un amigo. De pronto ya están doblegados. Lo tumban del motor de acuerdo a ese, a ese testimonio y le entran a cachazo y a patada. Y encima de eso entonces también lo intiman, no, no, no, no. lo matan. Nosotros, ¿Y la justicia? Eso no es... Eso no y es la justicia, porque la policía debió de haberlo apresado, leerle su derecho, que así es que dice la Constitución y luego entonces conducirlo a la acción de la justicia tenemos aparte, pero no tomar la justicia en la mano y, una, y como si fuera una pena de muerte una llamada vamos a ver buenos días buenos días uh, buen día con Rodríguez sí, sí. Adelante. adelante estamos Rodríguez. escuchando Es la bondad eh Rodríguez sí, sí hable, hable. Que te habla quién Ten la bondad de, de decirme ¿Dónde queda el taller literario de Natalie? Ah, bien. Eh, él, te lo doy en, en breve, por aquí mismo, por esta vía, antes de finalizar el, el programa. Entonces, Muy bien. la familia Peña Mendoza y Peña Castillo hicieron un documento público que voy a leer a continuación una parte de él. Hoy día 10 de mayo. Somos la, la familia del joven Marvin Peña Castillo, uno de los dos jóvenes ultimados a tiros por, a, por agente de la policía el pasado lunes 6 de mayo aquí en San Francisco de Macorís. Esta familia está destrozada, grandemente impactada por el horrendo acontecimiento. Ante el cruel y salvaje hecho, y aún conociendo desde el primer momento del error cometido, la policía difundió por los medios locales y nacionales que se trataba de dos asaltantes atracadores. Al, al afirmar esto de manera alegre y e responsable, irresponsable, quizás para proteger y encubrir a los agentes actuantes, la policía nacional no solo asesinó despiadadamente los dos muchachos de 20 y 21 años de edad, los que, los que apenas iniciaban la vida, sino que además han matado su dignidad y han empañado el buen nombre y la imagen de nuestra familia. Lo matan y lo desacreditan. Nos han causado un doble dolor, el producido por la pérdida física de nuestros parientes, así como su muerte moral y atentado a su dignidad, ante tantos amigos y allegados, así como ante los comentarios y especulaciones que ha generado la falsa versión de la policía, queremos dejar establecido de manera categórica vamos. y absoluta y inequívoca que nuestro pariente Marvin Peña Castillo tuvo una hoja de vida sana, jamás estuvo en conflicto con la ley, vamos a escucharlo. Somos, somos la familia la familia del el joven Marvin Peña Castillo. Joven que fue Somos somos la familia la familia de el joven Marvin Peña Castillo. Joven que fue ultimado a tiros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 Miguel, bueno, gracias al director, esto que vimos es la familia y lo que habíamos leído ya previamente, José Miguel García es el otro joven que junto a Malvin eh, perdieron la vida a manos de la policía, de estos agentes eh, que se excedieron en su supuesta persecución torpemente, la verdad que lamentamos, este hecho que se corrija, debemos erradicar. Ese sí se puede evitar porque la policía tiene una responsabilidad de andar en las calles con un arma, con proteger bienes y vidas, no para quitar vidas. Y cuando se trata de hechos en los que ellos se vean enfrentados, tienen las excusas que en este caso no sucedió así, porque estos muchachos no estaban agrediéndolo. Estos muchachos simplemente transitaban por el lugar y se le desataron los demonios, parece. Señores, bueno, Exigimos ¿qué justicia pena. en esto para la tranquilidad y la Esperamos paz. Esperamos todavía que la policía, la institución, la institución de la respuesta, como lo ha pedido los familiares y nosotros también, porque se hace necesario que la sociedad eh, entienda y quede clara qué fue lo que sucedió. Fulvio, bueno, mi comentario de lo municipal ya, ya. será para la próxima semana, porque ya entramos a la etapa de finalizar el programa por esta semana laboral y esperamos que usted y los suyos, de forma comedida, disfruten de un buen fin de semana y nos reencontramos, Dios mediante, sí. el próximo lunes. La cita es aquí, Canal 10 de Telenor, en de mañana, en de, mañana de 7 a 9. Felicidades.